Eh, para los que no saben, ya me gustan bastante los juegos, eh, vengo de la escuela de Starcraft 1, así como paréntesis, hace muchos años atrás, se me cayó el carnet. Entonces la idea de esto es hacer un pequeño quiebre dentro del canal mientras yo les voy contando lo que me sucedió aquel día del accidente y por qué hoy estoy sin moto. Eh, vamos a jugar un poco de Fortnite, un juego que está bastante de moda, bastante dirán, ah, pelado niño rata y bla, bla, bla, pero bueno, le vamos a dar una oportunidad a este juego. Así que vamos para allá. Para empezar, lo que me pasó aquel día fue que yo estaba camino al, a la casa de mi pareja y una señorita que no estaba muy digamos eh... ¿Cómo están cabros? Espero que estén súper bien y espero me perdonen este maldito fucking fail que me acabo de regar ahí Creo que me voy a quedar con los motoblogs solamente y los gameplays los vamos a dejar de lado Oye mi 2019 no ha empezado muy bien, eh, el tema está en que estoy sin moto por el momento ya que estoy a la espera de que el seguro se contacte conmigo para hablar sobre el tema de cómo me van a arreglar la moto. Tuve un pequeño accidente a principios de año, eh, me chocaron la moto. Eh, una persona imprudentemente hizo una acción, yo no me fijé y bueno, resulté siendo yo el afectado. La moto está funcional, la moto tiene su motor bien, pero su parte estética no está muy bien. Eh, tiene un pequeño raspón por el lado derecho se me quebró la manilla del embriague eh, se rompió el espejo izquierdo y un par de detalles más y la verdad es que no la he podido ocupar porque la manilla de embriague está rota y el espejo izquierdo no está entonces no puedo manejar la moto la verdad es que se hace muy difícil manejar así y además es peligroso así que tengo que esperar a que el seguro de la persona que me causó este incidente responda y ver eh, ¿En cuánto tiempo más me pueden pagar los daños? Todo el mundo me dice No te hagas ilusiones de que va a ser rápido Porque no va a ser rápido Y bueno, yo físicamente estoy bien Nada más tuve un pequeño golpe acá en el muslo Y bueno, un rasponcito acá en el codo eh, Y sí, si se lo preguntan Sí, estaba sin protecciones eh, Iba sin chaqueta, sin nada Pura polera y bueno eh, Yo acepto también mi estupidez humana de ese día, pero bueno son cosas que pasan y a veces y esto también que les sirva a ustedes que el decir voy ahí nomás eh, no me coloco la chaqueta no siempre protección cabros, intenten siempre estar siempre protegidos bueno. porque pasan estas cosas que uno no se da cuenta y por imprudencia de terceros eh, nos caemos, nos rompen la moto, nos sacamos la cresta, y hasta incluso nos podemos morir ahora bien estoy esperando como les dije el tema del seguro estoy esperando qué puede pasar qué va a suceder cómo me van a pagar dónde tengo que acercarme para que me arreglen la moto pero de igual forma no estoy tan parado fui a ondas a que a checar más o menos cuánto me podría salir un presupuesto a mí porque si obviamente si yo veo que ya se están demorando mucho en el tema filo voy a pagar las weas yo y, y chao aunque no es lo recomendable, pero no puedo estar con la moto para eh, tres meses. Pues bueno, no, quiero, no quiero ni pensar cuánto tiempo más tengo que estar sin moto. Así que eso pues chicos, espero que esto lo tomen como un pequeño informativo Algo que tengan ahí en mente, en consideración Ya que los próximos videos probablemente no tengan mucho que ver con motoblogs Sino que simplemente algo hecho en casa O alguna entrevista por ahí de alguien importante que tenga que ver con las motos O algo se me ocurrirá para mantener el canal vivo estos próximos meses Porque probablemente yo doy tiempo como mínimo uno a dos meses más Así que vaya, se viene, se viene una carga algo pesada, algo fome, pero algo se me ocurrirá para mantener el canal vivo. Así que eso pues chicos, nos vemos muy muy pronto, eh, espero que estén bien, cuídense mucho, recuerden seguirme en Facebook e Instagram como Pelado Nuf. en Instagram estamos a punto de llegar a los mil seguidores, así que les agradecería un montón si es que todavía no me siguen para que lleguemos a los mil seguidores, y eso pues cabros, nada más que decir. Nos vemos muy, muy, muy, muy pronto. Chao, chao, chao.